Bienvenidos otra vez Bueno, yo les quiero mostrar algo muy útil Para cuando leen en el cole algunos libros O les gusta leer también, ¿no? Por supuesto Bueno, les voy a enseñar a hacer unos señaladores Muy lindos, que son así, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro Que es así, ustedes pueden decidir de qué color lo quieren hacer Es cartulina, ¿eh? Cartulina, yo acá le puse Laura, por ejemplo Y cuando lo abren, tiene dos imanes, ¿sí? La, lo, lo, lo doblan así Como lo doblé yo Y le pegan dos imanes Y ahí se pegó, entonces les voy a enseñar yo tengo de un montón de colores, ¿no? Un montón. Pero yo ya elegí este de tréboles que me gustó. Es como un cartoncito, digamos, bien flexible, ¿no? No tan duro. Entonces acá yo ya lo doblé, me quedó así, perfecto. Y con esos imanes que ya no los usan más, que son quizás del año pasado, el calendario, como este, bueno, este lo van a cortar en la mitad. Y lo que van a hacer es pegarlo, como me quedó acá, por ejemplo, que yo ya lo doblé y tengo pegadito un imán entonces me falta pegarle la parte de abajo no entonces cuando lo pega el parte de abajo ya se va a quedar y perfecto entonces yo les voy a mostrar acá tengo en una revista ya el señalador puesto tengo, lo abro, lo puedo cambiar y aparte en una sola página lo enganchan y queda perfecto entonces ahí cierro, perfecto espero que les haya gustado y que lo usen ¿eh? y que lo hagan porque se van a divertir así que nos vamos con eh, Brenda que lo estás esperando por ahí, ¿no? o Joaquina también ¿Por qué me comiste las granas? Porque vos te fuiste a hacer una nota de baile sin mí. ¿Quién te contó? Ah, yo me enteré. Bueno, estamos pero peleadas. Estamos peleadas, Por ella no estaba disponible para mí. Yo la necesitaba y estaba dando, dando otras clases, por eso me fui yo. Ah, bueno, no sé. Bueno, ¿querés que te muestre cómo baile mm. dale, dale. Por ahí, por ahí. Vamos. ¿Vamos a amigarnos? Dale. Vamos a la nota de pop dance. tiempo al cole, pero también estaría bueno que nos dediquemos tiempo a nosotras y elijamos alguna actividad para hacer. Los invito a que compartan conmigo una de las cosas que más disfruto hacer, bailar. El ritmo elegido para hoy, pop dance. El pop dance es un estilo de baile que se aprende a través de coreografías. del pop dance vamos a aprender diferentes estilos, como el reggaeton, el hip hop y el latino. Es fácil de aprender, solo tenés que bailar. Este baile es ideal para las que les gusta bailar, les gusta la música pop, divertirse, ayuda para ejercitar la memoria y también está bueno para trabajar en equipo. Aunque termino muy cansada, me voy muy feliz a mi casa, así mañana voy al cole con muchas energías. que le pusiste, Joaquina, Gracias. vos vas a ser como su personal trainer me parece No, no, no, no está aceptada, debo felicitarte ah, ah, ah, Muy bien, muy bien ¿eh? Qué bien, bueno, felicitaciones a las dos, son unas genias Pero ahora nos vamos con Agus que tiene un invitado muy especial Así que lo vamos a ver con ellos Anda vos, a vos. ¿Cómo estás Lau? yo de traje para vos como te he prometido finger skate sí, es como esta patineta, Pero un poquitito más chica, ¿no? A escala, estoy con mi amigo Sebastián, Seba, gracias a ¿cómo estás querido? Francis, papá. Gracias por venir, no, gracias por gracias venir. Gracias a vos, gracias a vos. Seba, contame un poco, eh, este mini deporte tiene algo que ver con el skate en realidad, ¿se puede aplicar alguna técnica del skate a este mini skate? esto en realidad es como el skate, sí. vos haces exactamente las mismas cosas, los mismos trucos, los mismos todo solo que con los dedos. Si querés podés hacer todos los mismos trucos Puedes hacer exactamente los mismos trucos El tema es que menos riesgoso En el skate te golpeás todo no. acá no te pasa absolutamente nada Acá no te podés llegar a chamuscar un dedo o algo raro No, no, no, no. Se te puede escapar a la cara nada <risa> más, más Pero no, no, no, no En el ojo, bueno eh, contame un poquitito. La técnica del skate es parecida, es decir, la manera de apoyar. Bueno, acá apoyamos los dedos, digo, en vez de los pies. Mira, acá el tema es exactamente lo mismo. Siempre pones un, un dedo en la parte de atrás que se llama yo el te tail, sigo, yo te sigo. Otro en la parte del medio sí. y es exactamente el mismo movimiento que el skate: presión, flexión y rápido el dedo de adelante para adelante para levantarlo, para saltar, digamos. Exacto. Presión y hacia adelante, presión por adelante. Otro tipo de cosas. Que me puedas eh, ir contando. Otra cosa que me puedas contar. Eh, el tema del skate, ¿no? Este, la técnica. Nosotros, me dijiste, que podíamos hacer las mismas cosas. ¿no? Lo mismo. Las mismas cosas. Acá trajimos un mini parque de skate. Exacto. Que funciona, ¿no? Un uno eh, casero, digamos, pero... Y tenemos ahí el profesional. Tenemos la rampa, en la que podés comprar, obviamente. Te armás vos, como querés. Acá, como eh, vemos, con manitas. M1, M1, acá el complot. Quiero ver, quiero... Me hago amiga. Quiero, quiero, quiero, amiga. Amiga. quiero ver. Vos me podés... Y... Eh, ¿Mostrar algunos trucos? Sí, sí, enseñar, sí, sí, sí, sí, se puede, sí, sí. mira por ejemplo, te puedo mostrar uno uno básico. O Sostene sea, acá, Yo que te, es te un 50-50, que es saltar oh. y patinar el borde. Okay. Que bueno, es nada, primero para el oli y después.. Le apuntamos ah, al orden, entonces ¿Eh? te, pre te presento a un amigo, te presento Ale ¿Qué tal? ¿Ale? Seba, ¿Te ¿Te gusta? ¿Nos, está? Nos está enseñando el 50-50 Estuve viendo recién y me interesó así que me vine a ver Impresionante, va. mostrame ese 50, 50 Y bueno, Oli, caer en el borde y seguirá mandando ah, Pero para, para, para, para, yo recién llego, discúlpeme, no vi, no vi ¿Lo hizo? Principio. No, ¿cómo haces la técnica para dar la vuelta? La que enseñaste al principio me lo llegué a ver para levantar, esta, esta. así, esta. Para levantar, yo, bueno. No, no sé cómo es. El oli. El oli vendría a ser el salto. El ya. salto, o sea, se, llama se, pega, se llama Oli. Se llama Oli. atrás y Al principio, sí, para es... aprender, que si no nunca agarraste un finger skate, es, es pegarle atrás, que la tabla se si te acueste en los dedos y levantarla. Cámara lenta, por favor. hacerlo rápido y después en cámara lenta. Primero rápido. Es que para aprenderlo, esto, o sea, es así, le pegás. Sí. Bueno, <risa> a ver, se me Es que no estoy acostumbrado yo a pegarle, porque ya van no, tan... se lo como antes mostrar. Eso... Mantén la cámara más. lenta y cámara lenta. No, que en cámara lenta no, es que cámara es que lenta se, no se puede. Pegado, hacer. ¿Ah, no no se puede Es como que vos me veas en la realidad con el skate grande que lo hagan cámara lenta. Ah, no puede. Claro, no, puede hacer. no puede Y Si lo tenés con la mano para mostrar bien la técnica... Y con la Bueno, y sería, girás un poquito para atrás, haces esto, se te acuesta. Ah, usás la inercia de la mini patineta. Exacto, mini ma... skate. Buenísimo, ¿qué otros trucos nos podés mostrar? Aparte de fistear, Y es hacerle? que hay varios, es, como, es como, todo, como todo pro es que aparte de hacer 50 puedes hacer eh, frontside 5 50, puedes hacer no grind. A ver el no grind, el no grind. No, te hago un 5-0 te puedo Dale, mostrar. A ver. Muy bien. Está bueno. Es, parece fácil, pero mirá. Mostrarles que no es nada fácil. No. Yo. Que me considero bastante bueno haciendo este tipo de cosas. Les voy a demostrar cómo es que, eh, cómo es mi, cómo es que se llama el, el truco de la prueba. No sabes ni cómo se llama. No, no, no. ¿El de no patinar sé. o saltar? Sí, sí, sí, El de patinar. El de, no, el, el de saltar y patinar, sí. Front, front side 50. Front side 50. Voy a hacer front, front side 50 en este momento. Lo voy a hacer acá. ¿Qué seguir este el bajo de inglés vos? Sí, un desastre, un desastre total. Vamos que se puede, ¿eh? Bye. Bye. Haciendo Bye. eso puedes tirar el esquema otra más, ¿puedes otra más? Vale. Perfecto. Perfecto, segunda oportunidad, va, no. tercera. Cuarta, no es más fácil agarrarlo así, me, me saco. Bueno, sí, bueno, Perdoname, pero me saco. esto práctica, como todo, como todo. Es muy difícil, ¿eh? no, realmente es más difícil de lo que parece. Uno piensa que es fácil que haces así con los deditos, pero los tenés pegadísimo, no te pones pegamento, nada. Nada, sí. nada, Hay sí, es que vino con nada. pegamento acá. Sí, sí. para mí que sí. Produciste algo un poco. De... A ver, vos... ¿Me podés mostrar otro? Acá con estas, con las manijas. Sí, sí, sí. A ver. Siempre, a ver, ver, mira A ver. Um... Que lo tengo, te lo tenemos. Esto se llama Fronsa y Lipla, que es saltar y patinar con la mitad de la tabla. Opa, a ver. Y bueno, así es. Hay de todo, puedes hacer... <risa> ¡Qué bien! ¡Qué, Qué bien, <risa> eh! ¡Pegadísimo! No, ¡Pero es, pegadísimo! Es, este. es práctica, es práctica. Tipo, mira, también puedes hacer patinar con las ruedas. Se llama Fronsa y Nobular, que es venir así. Esa, ¿eh? ¡Pegadísimo! ¡Pegadísimo! Oh, eh. sí. ¡A sí. mí no me juega! Oh. Quizás esa te va a salir porque esa tiene pegamento seguro. Sí, para mí que la tengo pegamento sí, a, a ver, ver vamos fíjate, a probar con la que proba. tiene pegamento Vamos, ¿eh? Dale, dale, dale, dale. Una sola oportunidad, ¿eh? Listo, practica, <risa> bueno, claro. practica, para no, la próxima no. Seba, muchas gracias por venir <risa> no, Por, por pasar usted. un rato con nosotros con, con tu amigo Obviamente, amigo. Bueno, muchas gracias, en serio Ahora <risa> nos vamos con Aymara Que nos tiene para mostrar ese objeto loco que nos encanta Así que nos vamos con ella tenemos hoy una bolsa pelota. Esto es para poner en el fondo del bolso, así la cartera, lo que lleves al cole, a todos lados. Es para las que andan de acá para allá y que por ahí la vida te sorprende y no sabes qué necesitas. Por ahí necesitas traer algo, no sé, unos libros o te fuiste a una amiga y te prestó ropa. Entonces sacás del bolso de tu de, tuyo que llevabas esta bolsa pelota y tenés como lugar para traer más cosas. A ver, vamos a sacar. Esto es duro porque la idea es que ocupe poco espacio. Entonces por eso es que entra bien, bien a presión pues el chiste, como que va, va bien chiquitito, entonces no te cuesta nada llevarlo todo el tiempo encima. Tiene un diseño bonito. Por ahí también se te moja algo, o sea, se eh, larga a llover, sacás tu bolso y lo metes acá adentro. O se te rompe, no sé, un maquillaje, algún líquido, una crema, si llevabas algo, también sacás y esto te salva de cualquier emergencia. Así que yo me quedo acá con mi bolso pelota que me encantó. ¡Ay, qué lindo y maravilla. Muchas gracias. Bueno, y acá estamos con esta tablita, ¿no? Que está hecha como con, la, con las manijas, ¿no? De las puertas. la pueden hacer ustedes. O sea, eso está muy bueno y es muy creativo. Y acá tenemos en la caja, ¿no? ¿Nos vas a mostrar algo? Sí, no, se... no Es como decías vos, se puede hacer con cualquier cosa. Ah. Yo, por ejemplo, en mi casa juego con cajas o con... Con, casi, con cajitas de cassette, Qué así bueno. que. Principalmente rosas. Él sabe. Él sabe? sabe, Qué buena. Pero bueno. no, para ingeniártelas puedes hacer cualquier cosa. Uh -huh. Claro, está y... bueno. Y sí, no sé, por ejemplo, mirá, me puedo saltar esta cajita. Que la salte. Que la salte, que la salte. Alguna otra, alguna otra, hay. Algún otro truco, no sé, con alguna. No, no, casi igual, igual. Yeah, claro. perdiste, admití que perdiste claro. algo hago con sí, el dedo sí. abajo para que no se caiga la tablita. Esa, algo uh, si la filmamos sale buenísimo viste cuando filma que no se ve la caída se ve que salta buenísimo claro. y chau, la, claro. Caída claro. la caída pues la nada. No, un corte y, corte. y está bueno está bueno la verdad cuando no estoy estudiando no ando en esque de verdad me entretengo con esto ¿Con ¿Con eso, no? todo el tiempo no poquito pero antes y antes me mucho la verdad bueno bueno muchas gracias por venir bueno gracias chicos y nos vemos en el próximo programa de mundo Team, así que acuérdense no van a querer salir de este mundo que es genial así que un beso muy grande nos vemos ¡Mira!